Muy bienvenidos, buenos días, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Soy Sandra Reyes, formo parte del equipo de capacitaciones de LACNIC. Les doy la bienvenida a esta primera actividad preparatoria dentro del marco del evento LACNIC 38, LACNOC 2022. En breves momentos vamos a iniciar con el tutorial sobre eh, introducción a la consola de Linux a cargo de Jorge Cano, arquitecto de software de LACNIC. Pero antes de empezar, quiero comentarles que tendremos un espacio de preguntas durante la sesión, así que los animamos a que escriban todas sus consultas en la sección de preguntas y respuestas que van a encontrar en la barra inferior de la plataforma Zoom. Así que vamos a ir trasladando todas sus preguntas a Jorge. Eh, también comentarles que este webinar va a ser grabado y posteriormente vamos a publicarlo en la agenda del evento del ACMI 38. Ahora sí, eh, voy a primero darle la palabra a Mariela Rocha, coordinadora de Políticas y Capacitaciones, quien dará unas palabras antes de pasar con Jorge. Adelante Mariela. Gracias Sandra. Bueno, muy breve lo que voy a decir, pero eh, en principio lo más importante, bienvenidos a todos, buen día, gracias por participar de esta actividad. Como bien comentaba Sandra, esta es una actividad previa, preparatoria, una eh, una iniciativa que comenzamos a hacer en la ACNIC 37, en el evento anterior eh, del la ACNIC, eh, eh, con el objetivo de hacer algunas actividades que vayan preparando para la, el, el evento que, que viene la semana que viene en este caso. Eh, muchos de ustedes van a participar del evento, otros quizás no puedan, pero como sea, estas actividades preparatorias es de gran interés para... Eh, eh, todos nosotros eh, en, en este caso como eh, desde el área de capacitaciones y desde el área de TI hemos decidido que es muy es, es, es, digamos que era una muy buena idea hacer algo de introducción al Linux eh, y eso lo vimos, en el, como les decía, en el evento pasado con un resultado formidable, así que por eso lo volvemos a repetir. Tuvimos a Jorge Cano también dando en ese momento, así que esta vez, lo, otra vez le pedimos que lo diera a él. La verdad que Jorge es una persona con muchísima experiencia en la comunidad, muchos de ustedes lo conocen, y eh, está pronto a cumplir un año como parte del staff del ACNI, lo cual a nosotros nos enorgullece muchísimo, y entonces, bueno... Este, lo necesitamos a Jorge en estas capacitaciones y acá lo tenemos, un Eugenio. Eh, bueno, eh, sin mucho más que decir, eh, sepan también que, como parte de estas actividades eh, de preparatorias, hay una actividad más que se va a desarrollar el día jueves, que es sobre políticas, para que conozcan cuáles son las políticas que estarán en discusión en el evento de, de la MIG 38, eh, los esperamos, es el jueves 29 a las eh, 18 UTC y el registro lo pueden encontrar desde la web del evento, igual que pudieron encontrar este de introducción a la consola de Linux. Bueno, entonces, la más cordial bienvenida desde las áreas que, desde el y en es especial desde las áreas que coordinamos todo esto. Y, y bueno, que disfruten, que disfruten de, de, este, de este formidable este, tutorial y con la presencia de, de Jorge y con la ayuda de, de Sandra. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, Marie. Ahora entonces vamos a darle la palabra a Jorge. Jorge, bienvenido. Adelante, por favor. Eh, muchas gracias, Sandra. Muchas gracias, Mariela. Eh, bienvenidos a todos. Eh, eh, qué gusto que estén aquí participando y que les interese la, esta, este pequeño webinar. Eh, Vamos a platicar un poquito de la consola de Linux principalmente, los comandos, cómo se ejecutan, vamos a ver ejemplos. Eh, y, y sé que para muchos puede sonar o puede verse la consola como algo intimidante. Realmente no lo es. Es algo que sí al momento de que la ves por primera vez puede causar un, poquito, un poco de intriga o un poco de intimidación de que no sabes qué hacer. Eh, sin, sin embargo, una vez que empiezas a agarrarle el gusto, que empiezas a usarla, Ves que no es nada del otro mundo, que es algo muy sencillo de usar. Y que es un poquito, es más que nada, una cuestión de ir agarrando experiencia, ir agarrando este, un poquito de conocimiento de los comandos, de cómo funcionan. Ir viendo cuáles son las ventajas que nos da sobre una interfaz gráfica. Y es algo que estoy seguro que a muchos de ustedes va a gustar y que eh, de aquí en adelante puedan a poder este, empezar a utilizarlo un poco más en su día a día de trabajo. Eh, vamos a ver Linux en particular. Sin embargo, la gran mayoría de los comandos son utilizados en, en los Unix en general, si no exactamente igual, de forma muy parecida. Y, y al final de cuentas, creo que esta cuestión de, de la consola es una cuestión generacional. Por ejemplo, mi generación eh, nos tocó mucho que la primera vez que tomábamos una computadora, la primera vez que la aprendíamos, eh, éramos recibidos por una consola, no éramos recibidos por una interfaz, interfaz gráfica. Entonces empezamos a utilizar un poquito la consola desde entonces entonces no sé es un poquito más natural pero generaciones posteriores que ya llegaron a, a utilizar una computadora por primera vez ya se toparon con un Windows con una Mac este ya con un ambiente gráfico entonces tal vez nunca se tomaron el tiempo para aprender o para ver cómo funcionaba la consola entonces este webinar es justamente para esas personas esas personas que nunca eh, eh, se tomaron el tiempo o nunca tuvieron la oportunidad de eh, de ver un poquito cómo funciona la consola, ver una introducción, ver, para que vean cómo funciona, para que vean más o menos cómo son los comandos básicos. Y de aquí puedan empezar. Realmente, eh, hacer un tutorial completo o hacer un webinar completo sobre todos los comandos de, de la consola Linux nos llevaría mucho, mucho tiempo. Entonces, esto es una pequeña introducción. No tienen que saber nada. Es completamente básico. Eh, no necesita ningún tipo de experiencia. Lo vamos a ir viendo paso a paso, poco a poco, para que ustedes lo puedan ir viendo y puedan ir este, a, agarrando o atrapando cómo funciona y cómo es que se pueden realizar muchas cosas a través de la consola. Vamos a ver. Okay. Razones para aprender a utilizar la consola. Consume mucho menos recursos que la interfaz gráfica. Esto para tal vez una computadora personal no afecta. Pero estamos hablando de servidores. Tenemos que administrar muchos servidores en la red. Este, queremos dar que los recursos sean utilizados por nuestros usuarios, no por una interfaz gráfica. Entonces, tener la consola disponible solamente en los servidores nos ayuda, una, a tener menos paquetes instalados en la máquina. Es más fácil el mantenimiento porque no tenemos que estar actualizando esos paquetes. Ahorramos espacio en disco duro para las aplicaciones o para nuestras páginas web o lo que tengamos que servir en ese servidor. Y obviamente al tener menos paquetes, por cuestiones de seguridad, pues hay menos superficie sobre la cual atacantes puedan buscar algún bug o algún buffer overflow que puedan buscar atacar. Entonces consume mucho menos recursos, lo cual nos ayuda a que esos recursos sean utilizados por nuestros usuarios, que al finalmente es lo que queremos. Eh, trabajar con múltiples archivos a la vez es mucho más sencillo que con la interfaz. Eh, a través de la consola podemos modificar archivos o consultar archivos o buscar archivos eh, de forma eh, de solamente con un comando a diferencia de que tal vez con una interfaz gráfica tendríamos que seleccionar varios archivos o hacerlo uno por uno entonces sería mucho más lento se puede hacer pero sería más lento y más complicado eh, también es posible crear scripts para hacer eh, tareas repetibles automatizadas es decir en lugar de estar Haciendo la misma tarea cada vez, cada X tiempo, cada mes, cada semana. O una tarea que tenemos que realizar sobre muchos archivos. O sobre eh, eh, sacar muchos comandos este, a través de la consola. Podemos crear un pequeño script que simplemente lo ejecutemos a mano. O lo podemos programar para que se ejecute cada X tiempo. Y ya olvidarnos, no tenemos que eh, teclear o ejecutar a mano. Este, cada vez que queramos correr este pequeño script auditar y debuggear errores es más sencillo que en la que en la consola gráfica de que en la interfaz gráfica muchas veces eh, las interfaces gráficas están pensadas más para un nivel de usuario más que para un nivel de de administrador entonces cuando algo falla eh, muchas veces la interfaz no te da la información necesaria para saber qué es lo que está pasando realmente entonces ir a la consola ver los archivos de log eh, ver los errores te va a dar mucho más información que lo que te podría dar una interfaz gráfica. Eh, y finalmente, es indispensable si se empieza a trabajar en la nube. Eh, ya sea una nube que ustedes están rentando, o ya sea que sea su propia nube, o sus propios servidores, su propio data center, este, sus propios servidores, sus propias máquinas. Eh, normalmente estamos hablando de computadoras o servidores que están conectados en, otro en otra localidad que nos tenemos que conectar por internet. Entonces, trabajar a través de la consola o administrarlos a través de la consola es mucho más fácil, mucho más rápido, consume mucho menos ancho de banda que tratar de exportar, que se pueda hacer, que exportar el display o exportar la interfaz gráfica hasta donde están ustedes. Entonces, realmente si ustedes están pensando en trabajar en cuestiones de nube es muy, muy recomendable aprender a utilizar la consola, al menos lo básico. Eh, principalmente con las tendencias ahora que existen de microservicios, que tienes muchos contenedores o muchas máquinas virtuales corriendo al mismo tiempo. Eh, tratar de administrar todo eso de forma gráfica es un gran problema y me va a llevar mucho, mucho tiempo. Es mucho más sencillo administrar a través de scripts a través de la consola. Eh, Buffet. Vamos a ver varios comandos y ejemplos de cómo se utilizan. Sin embargo, como les comentaba en la plaza introductoria, no es mi objetivo verlos a fondo, ver cada comando a fondo, o ver todos los comandos, porque son bastantes. En mi idea aquí con, con esto es que eh, se lleven una probadita de cada uno de estos comandos, que sepan que existen. Ok, si yo sé que existe un comando para esto, eh, pero tal vez no vimos algún argumento o alguna variante o algún eh, detalle que yo necesito. Ustedes pueden consultar en internet, pueden obtener un más información al respecto este, para ver cómo se utiliza, cómo complementar esa información para lo que ustedes necesitan. Pero mi idea es que se lleven una idea en general de todo lo que existe, al menos a nivel básico, este, que puedan profundizar eh, por su cuenta en lo que más les interese o en lo que más necesitan en su momento dado. Eh, por lo tanto, no se tienen que aprender de memoria todos los camados que vamos a ver, ni siquiera se tienen que aprender todos los argumentos. Eh, mi idea es más que se lleven esa idea en general, de qué existe y qué pueden llegar a ser. Eh, en Internet hay un montón de información. Ustedes pueden consultar este a través de su buscador favorito eh, el nombre del comando y la distribución que están usando, y les va a salir un montón de información de cómo utilizarlo. Sin embargo, eh, el sistema ya trae un manual este, integrado, pero lo tienen que consultar Internet, y el comando para sacar el manual es, es justamente MAN. Ustedes dan MAN y el comando que quieren buscar, la, la información o sacar el manual. Eh, en este caso estamos utilizando en este ejemplo el comando LS, o es pues el comando LIST y les va a dar un montón de información del nombre del comando, sinopsis una descripción, eh, los, los argumentos que son, este, o opciones que pueden ustedes mandar con el comando para obtener diferentes salidas. Eh, realmente copié solamente la primera sección del, eh, del manual, pero créanme que viene mucha, mucha información de cómo utilizar el comando, este, cómo se utiliza, vienen ejemplos, Viene todo muy, muy bien documentado. Y básicamente, para casi todos los comandos que vamos a ver, eh, es muy probable que ya tengan MAN instalado y que puedan eh, consultar toda esta información. La información ya la tienen ahí, eh, simplemente este, consultarla. Aún así, no les gusta el formato de MAN o se les desea demasiada información. Ustedes quieren buscar algún particular. Eh, en Internet, a través de su buscador favorito, van a encontrar mucha información también. Este, incluso en los diferentes idiomas. Entonces, si tal vez se sienten más cómodos eh, leyendo en español, eh, van a encontrar. Estoy seguro que van a encontrar alguna referencia de lo que están buscando en, en español a través de internet. Eh, plataforma, solamente para para estar en en contexto de qué es lo que vamos a estar utilizando. En este caso, estoy utilizando Debian 11. Eh, entonces, todos los comandos funcionan prácticamente igual en todas las distros de Linux, todos los comandos que vamos a ver. Eh, por ahí algunos comandos que son más favorecidos o están por default en algunas distribuciones y no en otras. Entonces, por lo que puede variar, pero el comando en sí va a ser el mismo. Eh, entonces vamos a ver Debian 11. Entonces toda la familia de Debian eh, básicamente funciona igual que es Ubuntu, que es... este que me escapa ahorita alguna otra distribución basada en Debian. Eh, creo que Mint también está basada en Debian. pero Todas las distribuciones de Linux son más o menos lo mismo. Todos funcionan más o menos igual. Lo que cambia más que nada son archivos de configuración y qué paquetes tienen instalados de, de manera por, por omisión. Eh, si ustedes no tienen un Linux, tienen un BCD. los comandos también funcionan de manera muy, muy similar. No son exactamente iguales. Hay algunas pequeñas variantes, pero son casi iguales en las... Eh, variantes de BCD como son FreeBSD, OpenBSD, incluso el macOS. macOS está basado en un BCD. Entonces, si ustedes ya tienen una Mac, ustedes pueden abrir la terminal, que se llama la aplicación en Mac, y tienen una consola con la cual pueden eh, correr todos los comandos que vamos a ver. De hecho, eh, esta presentación o en mi día a día utilizo una Mac, pero me paso la mayor cantidad del tiempo de mi tiempo trabajando en la consola, en la terminal, más que en la interfaz gráfica. Entonces, eh, si ustedes tienen una Mac, pueden probar lo que vamos a ver hoy. Este, si no, pueden instalar cualquier distribución de Linux y también pueden realizar pruebas. Por ahí sí, Windows también tiene una consola este, que se llama Shell, o el Shell de Windows. Eh, ahí sí los comandos son un poco diferentes, son comandos distintos y la forma de trabajar es un poquito distinta. Eh, hay muchas equivalencias, pero no son iguales. Entonces, aquí sí... Eh, si ustedes están utilizando Windows, este, lo tienen, tienen una consola. Sin embargo, ahí sí los comandos son diferentes y ahí tendrán que buscar una equivalencia eh, de cada comando que veamos eh, cómo sería en Windows. Por ejemplo, el comando que vimos en el ejemplo de man, que es ls o list, que sirve para listar el contenido de un directorio. En Unix, en Linux, BSD es ls. El equivalente en Windows sería dir. D -I -R. Entonces, es el mismo caso para la mayoría de los comandos. Existen equivalentes en Windows, pero se llaman de forma distinta y funcionan un poquito diferente. Ok, uh, tipos de usuario. Hoy vamos a platicar de tres tipos de usuario. El primero es el usuario root. Como muchos de ustedes ya saben, eh, es el usuario principal de Unix, Es el, el usuario principal de Linux. Es el administrador global. Es el que tiene permisos para hacer todo en la, eh, en la máquina, en el servidor. Por recomendaciones de seguridad, no se debería utilizar normalmente. Se debe utilizar un usuario personal. Pero bueno, el usuario siempre existe, siempre está ahí. Y cuando algo pasa demasiado mal, que eh, ya no se puede utilizar un usuario normal para poder conectarse al servidor o para poder arreglar algo, seguramente lo van a poder hacer con el usuario root. Pero como les comento, por razones de seguridad, lo ideal sería que no lo usaran, este, incluso que bloquearan su acceso a través de internet, que solamente sea accesible desde el mismo servidor eh, y y que no sea que por ahí se les pueda eh, colar por ahí un atacante y que pueda utilizar el usuario root para fines maliciosos. Usuarios reales son administradores, usuarios normales de eh, del servidor. Pueden ser este, desde administradores de red, administradores de sistemas, administradores de base de datos, eh, usuarios normales que entran a hacer alguna consulta a, a, al servidor por alguna razón o eh, usuarios de operación que necesitan entrar para ver eh, cuestiones operativas como revisar el log de, de errores, revisar el log de accesos, de accesos, ese tipo de cuestiones. Son, son personas reales. Y usuarios de servicio. Esos usuarios no representan a una, a una persona, sino son, eh, representan a un servicio en particular. Eh, muchas veces, o principalmente cuando estamos empezando a utilizar Linux, eh, tenemos la, eh, la tendencia o, o por cuestiones de rapidez, decir, bueno, que, que este servicio, ya sea, por ejemplo, un servidor... Eh, un servidor web, un servidor de, de correo o lo que sea, corra con el usuario root. ¿Por qué? Porque si que con root este, no va a tener problemas de permisos y que va a correr y que no tengo ningún problema. Sin embargo, es un problema de seguridad. Porque si un atacante logra eh, utilizar algún bug o algún buffer overflow o algún problema de seguridad del software que están corriendo, ya sea el servidor web, servidor de correo, lo que usted esté corriendo ahí, y lo va a tener acceso a a correr comandos eh, eh, comandos suyos en el servidor a través de este error en el software que están corriendo, lo va a correr con los mismos privilegios que tiene Root. Es decir, va a poder hacer todo lo que ellos desean. Entonces, lo mejor desde el punto de vista de seguridad es que si ustedes tienen un servidor de correo, ese servidor de correo corra con su propio usuario, con el usuario del servidor de correo, que es un, que es un usuario que representa ese servicio. Y ese usuario tiene los permisos solo para ejecutar el servidor de correo. No tiene acceso a otras carpetas, no tiene acceso a abrir más puertos, no tiene acceso a levantar otros servicios. Solamente puede interactuar con el servidor de correo. Esto por cuestiones de seguridad. Si el servidor de correo tiene un buffer overflow, tiene un, er un error de seguridad, y un, usuario, un atacante eh, logra control del servidor de, de correo y... O del, o del servicio más bien, del servidor de correo, y quiere correr comandos, no va a poder salir de eh, lo que puede hacer ese usuario del servicio. O sea, no va a poder a levantar más servicios, no va a poder tener acceso a otros directorios, no va a poder instalar más software. Digo, que ya es un problema el hecho de que un atacante no sería este, comprometido el servidor, pero bueno, lo que estamos buscando es limitar el daño que puede hacer. Entonces yo le recomiendo mucho que si van a levantar servicios en, en un servidor Unix, sea con su propio usuario. No sea ni con root, este, ni con un usuario genérico, que sea con un usuario particular para el servicio. Lo bueno es que muchas distribuciones de Linux ya traen manejaderos de paquetes que realizan la instalación de los servicios o de los servidores. Y muchos de ellos ya hacen esto por nosotros. Ya al momento de que instalan su servidor Apache, al momento de que instalan su Bind, que es un servidor de DNS, al momento que instalan su servidor de correo. Eh, muchos de estos manejadores de paquetes crean el usuario del servicio, le asignan los permisos necesarios que necesita nada más y se... y lo asigna al servicio en sí. Entonces esto ya... Es, mucho de esto ya está automatizado, pero es bueno que lo sepan, principalmente por si tienen que realizar la instalación manual de un paquete. De repente el paquete que quieren utilizar es muy nuevo o no es eh, muy común allá afuera en la comunidad. Tienen que hacer la instalación manual. Entonces tendrían que hacer toda esta instalación de, de forma manual de la creación del usuario, de los permisos necesarios, scripts para arranque, para detener el servicio. Todo tendría que ser un poquito más manual. Entonces es bueno saberlo por esa razón, pero servidores de correo, servidores de web, servidores de NS, casi cualquier servidor normalmente ya está manejado por los paquetes de las distribuciones y los pueden utilizar, y todo eso ya está automatizado para que ustedes lo puedan usar. Pero siempre es bueno saber qué es lo que está pasando por debajo. Grupos. Um, podemos asignar permisos a nivel de usuario. Sin embargo, imagínense que ustedes tienen un, un equipo de 10 administradores de redes o administradores de, de sistemas. Asignar los permisos a cada uno de ellos eh, sería muy monótono, propenso a error, este, de repente, oye, le asignaste X permiso a 9 de los 10 y el, el 10 no puede correr lo que tiene que correr por alguna razón, les marca errores, no saben por qué. Y todo es por una cuestión de permisos. Es mucho más sencillo crear grupos y asignar esos permisos a grupos. Por ejemplo, tengo mi grupo de administradores de, de redes. Tengo mi grupo de administradores de base de datos. Tengo mi grupo de administradores de... Este, de, de operación que pueden revisar logs, pero no pueden levantar eh, servicios nuevos más que solamente los que ya están corriendo. Y asignar esos permisos a los grupos. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un usuario nuevo, llega un nuevo sysadmin, llega una nuevo persona que contratan, este, el lugar de asignarle manualmente cada uno de los este, permisos que tienen que, que tener para hacer su trabajo, es mucho más fácil decirle, ok, yo ya tengo un grupo de administradores de redes, él va a ser un administrador de redes, le asignó el permiso de administradores de redes, lo asigno al grupo de administradores de redes y automáticamente va a recibir todos los permisos que tenga ese grupo. Eh, eh, un usuario puede tener varios grupos. Por ejemplo, tal vez esta persona que contrataron, además de ser administrador de redes, también es un administrador de base de datos. Le puedo asignar también el grupo de administrador de base de datos y así automáticamente va a tener todos los permisos que, que ustedes lo vayan asignando. Y eso es mucho más sencillo, es mucho más fácil de manejar y administrar que estar asignando este, permisos uno por uno o usuario por usuario. Eh, en este ejemplo, por ejemplo, eh, con el comando groups, podemos ver a qué grupos pertenece el usuario que estoy, con el que estoy logueado. En este caso, eh, by, eh, eh, mi usuario Jorge está... Este, pertenece a varios grupos. Pertenece a mi, propus, a, a mi propio grupo, que, tan, que se llama igual que el usuario. Eh, CD-ROM, Studio, Audio, Video, PlugDB, NetDB, Docker. Todos esos son grupos a los cuales pertenece mi usuario. Y cada uno tiene sus diferentes permisos. Uh, ahora, muchos, los permisos... En, en Unix todos son archivos. Eh, conexiones de redes... Eh, procesos, todos para el sistema operativo son, o los ve como si fueran archivos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un listado de varios archivos. Eh, vamos a ver qué significa cada una de las columnas. Eh, esta que estoy eh, sombreando, que, que es este, la segunda columna, por así decirlo, es el usuario dueño de este archivo. En este caso, todos los archivos pertenecen a root. La segunda columna nos dice el grupo. Todos eh, pertenecen al grupo root, excepto el último, que pertenece al grupo shadow. Después viene el tamaño, el tamaño del archivo. La fecha y hora de última modificación. Y la primera columna nos indica cuáles son los permisos que tiene este archivo. En este caso, la primera letra, que es una D, cuando está presente la D, Indica que se trata de un directorio. En Linux, los directorios y los archivos se pueden llamar eh, de cualquier manera. Este, no es, es, en este caso, por ejemplo, rsyslog.d, a pesar de que tiene una extensión, no es un archivo, es un directorio. Por eso tiene marcado con la letra D que es un directorio. Los siguientes son los permisos por usuario o a nivel de usuario, rwx, donde r es el permiso de lectura W es el permiso de escritura y X es el permiso de ejecución. Ese se utiliza cuando son binarios o cuando son programas. Entonces, por ejemplo, eh, el último archivo, Shadow, que es muy importante porque ahí se guardan las contraseñas de todos los usuarios del sistema. Eh, solamente puede ser leído y escrito por root, ¿okay? que es el usuario dueño. Después vienen los permisos por grupo. Eh, igual RWX, pero son los permisos a nivel de grupo. En este caso el grupo Shadow, en el caso del último archivo. Entonces lo que, lo que dice aquí es que eh, todas las aplicaciones o usuarios que pertenecen al grupo Shadow van a poder leer el archivo. No lo van a poder modificar porque no tiene permiso de escritura, pero lo van a poder leer. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes se loguean a su servidor, a su máquina que tiene Linux, el programita que, que ejecuta o que los loguea pertenece al grupo Shadow. Entonces puede leer el archivo. No lo puede modificar, pero lo puede leer. Lo necesita leer para poder saber que si la contraseña que ustedes están poniendo es válida con el usuario que ustedes están, están poniendo. Por eso necesita leerlo. Pero una vez que logran entrar, eh, este programa deja de ejecutarse y ustedes ya entran con sus permisos de usuarios con el usuario que ustedes se, le, se loguearon. Pero sí quiero que vean eh, cómo es importante esta cuestión de los permisos. Y a pesar que tenemos un archivo con todos los passwords del sistema, no cualquiera lo puede leer y mucho menos modificar. En este caso solamente el usuario root puede modificarlo. Y solamente los que pertenecen al grupo shadow o root pueden leerlo. ¿Ok? Su usuario normal, un usuario normal, un usuario de, que pertenece a un servicio no va a poder leer este archivo. Y eso es muy importante por cuestiones de seguridad. Y este es un ejemplo nada más. Este, ustedes pueden hacerlo con cualquier archivo, con cualquier este, eh, programa incluso, de quién puede ejecutar el programa este, a nivel de su sistema. Por ejemplo, tienen ustedes un archivo con los passwords de la base de datos, o porque tienen una aplicación que tiene que conectar a una base de datos, tiene que guardar el, el password en algún lado. Eh, Nadie debe tener permisos para leer, ni mucho menos cambiar ese password, más que un usuario de administrador y el usuario con el que está eh, corriendo el programa en sí, el servicio. Entonces, esto es importante por cuestiones de seguridad. Y finalmente, los permisos de otros. Es decir, mi usuario no es dueño del archivo, mi usuario no pertenece al grupo eh, del archivo. Estos son los permisos para los otros usuarios, los demás. Eh, en este caso, si fijan en el archivo Shadow, no tiene ningún permiso. O sea, no tiene permiso ni de lectura, ni de escritura, ni de ejecución. No va a poder leer el archivo ni siquiera, ni mucho menos escribir. Una forma como a mí me gusta recordar, recordar el orden es con el nombre de Hugo. Obviamente no tiene H como el nombre, pero es usuario, grupo y otros. Es más fácil de recordar Hugo. Es como yo recuerdo cómo es el orden en el que están mostrados los, los permisos. Eh, sistemas de archivos. Eh, existen directorios y archivos. Es como se maneja en Linux. Es un, es un árbol en el que tienen un directorio raíz. Y a partir de ahí se pueden ir creando directorios que pueden tener más directorios y, o pueden tener archivos. De esta manera está organizado todos los archivos a nivel del sistema operativo. Cada usuario real normalmente tiene un directorio home, que es un directorio donde pueden escribir, donde pueden crear archivos, donde pueden eh, hacer tareas. Eh, es el directorio, su directorio home o casa, donde tienen permiso de hacer lo que ellos quieran. Usuarios que pertenecen a una aplicación, a un servicio, normalmente no tienen un usuario, un directorio home. Lo pueden tener, pero normalmente no es necesario. Eh, la ruta normalmente se encuentra dentro de la carpeta home. Ahí se encuentran todos los directorios de cada uno de los usuarios reales. Eh, les digo normalmente porque es el común que se ve allá afuera. Sin embargo, es completamente configurable y algunas distros pueden cambiar esto. Pero eh, si tienen que adivinar, normalmente va a estar en, en el directorio home a nivel de la raíz. Eh, el carácter slash sirve para determinar directorios. Por ejemplo, en el ejemplo de arriba que vemos slash home, slash es la raíz y de ahí vemos que sigue home. Podemos poner otro slash y, por ejemplo, el directorio Jorge. Entonces, slash nos sirve para ir separando o para ir indicando eh, los directorios o la ruta de directorio. Ahora, las rutas pueden ser absolutas o relativas. Una ruta absoluta empieza con slash, siempre, es desde la raíz voy a indicar toda la ruta hasta mi archivo en este caso que se llama libros.txt o puede ser relativa es decir, no empieza con slash pero es relativa al directorio en el que estamos por ejemplo, si estamos en el directorio home del usuario Jorge puedo poner documentos slash libros y es equivalente a lo que está arriba eh, hay que tener cuidado con esto obviamente es mucho más sencillo en su día a día o al momento que están trabajando con archivos, usar rutas relativas. Pero cuando van a configurar algo que se va a estar ejecutándose eh, de manera automática en un script o, o en un servicio, este, es, es recomendable mejor, mejor utilizar rutas absolutas, porque de esta manera no hay confusión eh, de que se vaya a usar un otro archivo que estaba en, el, en una ruta similar, pero como era relativa, también lo agarró o de repente eh, les puede marcar el servicio que no encuentra el archivo porque está corriendo en otro directorio al que ustedes están logueados, entonces puede generar algo de confusión. Entonces mi recomendación sería si ustedes van a configurar un servidor, van a configurar un servicio, van a crear un script. Eh, lo recomendado es utilizar rutas absolutas, salvo que tengan una razón de por qué no usarlas, utilizar rutas absolutas. Y un día a día, cuando están manejando la consola, cuando están corriendo comandos, si sí es mucho más, util más sencillo utilizar este, una ruta relativa. ¿Okay? Obviamente también puede utilizar eh, rutas absolutas. Este, y hay casos en los que es más fácil utilizar la ruta absoluta, pero bueno, depende de cada caso. Ok, hemos visto un par de comanditos por ahí en ejemplos de, eh, de la consola, pero vamos ahora sí a empezar a ver eh, varios de los comandos la gran mayoría de los comandos de Linux eh, siguen este formato. Eh, por ahí se puede encontrar uno que otro que no lo siga, pero casi siempre es este formato. Comando, un guión o, o el signo de menos para indicar opciones y los argumentos. ¿Okay? Casi todos los comandos siguen este formato. Eh, vamos a empezar con, viendo eh, un ejemplo de la consola. En este caso, eh, estoy en la consola de, de mi Mac. Me estoy conectando a, a un servidor, al servidor de Debian, donde vamos a hacer todas las pruebas usando el comando SSH. Eh, me pidió mi password. Puedo correr el comando whoami. En este caso, me dice con qué usuario estoy logueado. Con un usuario llamado Jorge. Puedo correr Groups para saber a qué, a qué grupos pertenece mi usuario. En este caso, solamente a dos. PWD. Me dice en qué directorio estoy, estoy logueado o estoy corriendo actualmente. Estoy en Home, Jorge. LS, nos podemos listar el contenido del directorio. Tenemos tres directorios en este caso. CD nos ayuda a cambiarnos de carpeta. Hola, hola, ¿qué tal? Disculpe, tuvimos algunos problemas de conexión. Eh, Jorge está nuevamente con nosotros. Jorge, ¿estás muteado? Sí, sí, disculpa, Ahora sí, sí, disculpen ustedes. Eh, no sé si me fui por mucho tiempo. <ríe> no te preocupes, seguimos adelante entonces con, con el tutorial. Adelante, Jorge. Sí, claro. Gracias. Deja de regreso la, la presentación. Ok. Um, ok, uh, Espero que no se haya perdido mucho lo que les comentaba, sino eh, rápidamente les, les recuerdo lo que vimos. Comando cat nos sirve para ver el contenido de un archivo de texto. Comando head nos sirve para ver las primeras líneas de, del comando texto. Eh, head menos tres, ese menos tres es la parte que les decía que son las opciones que le podemos dar al comando. En este caso en el comando head sirve para indicar este, cuántas líneas queremos del, del archivo a mostrar. En este caso, en el ejemplo, di un, tres líneas solamente. Entonces nos muestra solamente las primeras tres líneas del archivo. Y si se acuerda, había utilizado, habíamos utilizado el comando cd para cambiarnos a un directorio. En este caso, al, al, al directorio documents. Pero para salirnos del directorio y regresar al, al directorio padre, le damos cd, dos puntos, dos puntos. Eh, Existen dos directorios creados por default se puede decir en, en cada directorio que es un punto que indica el directorio actual y dos puntos que indica al padre. Entonces, a darle cd dos puntos, lo que estoy haciendo es, estoy diciendo al comando cd, vámonos o regrésame o cámbiame al directorio padre. ¿Ok? Eh... Vamos a ver, por ejemplo, comando ls también nos sirve para, list, para listar el contenido de, del directorio sin tener que cambiarnos a ellos. Por ejemplo, config o en el siguiente ejemplo, config bind. Vemos el contenido de esas carpetas sin tener que cambiarnos. Si se fijan, seguimos estando en el directorio home. Y finalmente, con el comando history, podemos ver todos los comandos que hemos ido tecleando en la consola. ¿Okay? Eh, en este caso podemos ver desde el comando 113 que está listado, es cuando fue el primer comando que, que corrí en esa sesión o durante esta plática, este, están todos los comandos. Por ahí si de repente quieren consultar un comando que corrieron y no se acuerdan cómo era o cómo lo corrieron o cómo lo ejecutaron, pueden ver el historial con, con el comando history. Y es por eso que muchos comandos cuando piden passwords, no los muestran en consola. Para que no se queden registrados en el, en el history. ¿Okay? Eh, por ahí también hay comandos que de repente si sí piden un password, que sea teclado como un argumento o algo así. No es lo ideal. Muchas veces está. Este, y si no tienen otra opción, pues bueno, lo pueden utilizar y después borrar el historial. Este... Precisamente por eso, porque queda un registro de este comando, cómo se ejecutó en este archivo historial. Ok. Eh, no sé si hay preguntas hasta aquí. Jorge, eh, por, por el momento no tenemos preguntas, okay. pero eh, animamos en todo caso a los participantes que están eh, presenciando el tutorial, que se animen a hacer sus preguntas. Pueden hacerla en la sección de preguntas y respuestas. Así que, si gustas, podemos dar unos minutos o seguimos adelante con la presentación. Yo creo que llegó una. Este, sí. Podemos seguir. Este, eh, incluso, o sea, en cualquier momento que tenga una pregunta, por favor, háganla. Este, estamos aquí para aprender. Eh, el objetivo de esto es que se lleven conocimiento ustedes. Entonces, ¿qué mejor forma de hacerlo? que realizando preguntas porque tal vez esa pregunta que ustedes tienen la tiene alguien más pero esa persona es más tímida y no se anima a preguntar entonces este hágala y créeme que es beneficioso para todos bien Jorge justo entraron algunas preguntas pero uh -huh. si gustas a leerlas ahora Son claro, claro, por favor cortas uh -huh. eh, bien para todos aquellos que están preguntando que si vamos a, a, estamos grabando este tutorial, sí, efectivamente está grabándose y posteriormente va a estar publicado. Pero las preguntas específicas en cuanto al tutorial, tenemos una uh -huh. eh, de Alvin Núñez que dice, eh, ¿Cómo se elimina el history luego de trabajar? Ok. okay. Uh, esto queda en un archivo. Si la memoria no me falla, igual puedo estar completamente mal este, eh, queda en su directorio raíz. Creo que se llama .history. El, el archivo normalmente está oculto. Normalmente no se ve. Este, entonces simplemente borrando ese archivo, borran el historial. Probablemente el mismo comando history trae alguna opción para, para borrarlo. Este, de momento no me acuerdo. Es el tipo de cosas que podemos buscar en, en, en, en Google, por ejemplo. Pero sí hay una forma. Es, todo esto queda guardado en un archivo que simplemente se borra el archivo y, y ya. Este, pero probablemente el comando trae alguna opción para eh, eliminar el contenido. De, de memoria no me, lo, no me acuerdo, pero probablemente sí es. Bien, Jorge, tenemos otra pregunta uh -huh. de Kevin Palomino. Eh, pregunta respecto al history también eh, bueno si ¿sí es necesario borrar el historial que eh, creo que es la misma pregunta y por qué podría almacenar el caché o se autoelimina eh, debe tener un límite de tamaño este y probablemente se borra al llegar a ese límite o sea se va se va borrando eh, la verdad nunca me he metido mucho con el history este normalmente no lo borro y no y no pasa nada digo se puede quedar ahí eh, sirve mucho de repente para eh, comandos muy largos o comandos con muchos argumentos no tener que volver a teclearlos. Este, ustedes en su terminal pueden darle con las flechitas hacia arriba y pueden ir viendo las, las entradas anteriores. Entonces, en lugar de tener que teclear otra vez el comando desde cero, pueden ir este, eh, reutilizando lo que ya tienen a partir del historial. Entonces, no es algo que sea muy común de borrar. Eh, y finalmente, si no tienen por ahí ningún password, que normalmente lo recomendable es que no pongan un password a, en, como argumento en la línea de comando, no debería pasar nada. Por ejemplo, si ustedes corren un programa que les pide el password y el password no se da en consola, eso no se queda grabado, no pasa nada. Esto nada más son para ciertos comandos eh, que por algunas razones el desarrollador eh, no supo cómo este, pedirlos sin que se viera en pantalla o que no le dio tiempo o que por alguna razón extra este, decidió que aceptar el, el password como, como argumento del comando, pues bueno, lo ponen ahí. Este, y ahí sí busque, deberían de buscar cómo borrar ese historial. Pero fuera de ese caso que es muy particular y que es muy extraño, yo les diría, no se preocupen mucho por el historial. Digo, incluso les puede servir para este, recordar comandos que corrieron anteriormente y no tener que volver a teclearlos. Este, yo no me preocuparía mucho por eso, eh, solamente en este caso en particular en que teclearon un password a, a nivel de la línea de comando que como quiera no es recomendable porque se, se ve claramente cuál es su password este, al momento que lo teclean. Es mucho más seguro que la aplicación o el binario o el ejecutivo este, se los pida este, eh, ya uh, como parte del proceso y que no se despliega en consola Bien, Jorge tenemos otra pregunta si uh -huh. quieres paso a leerla para. Claro, que, por favor. Seguir. Eh, la pregunta es de Kelby él pregunta voy a llevar una laptop con Linux Cali, no tendré problema o, ¿o qué recomiendas uh, No entendí bien, se cortó un poco ¿Va una persona que eh, va a llevar una laptop con Linux al, al evento? Eh, en a ver si nos puede de repente Kelvin volver a formular la pregunta, pero sí, si la leo, se entiende como que va a llevar una laptop, eh, ya sea al evento, uh -huh. eh, y si es que puede tener algún problema. No, no, yo he llevado este al evento de la clínica, obviamente a eventos anteriores, he llevado Mac he llevado Windows, he llevado Linux, no he tenido ningún problema. Bien, tenemos otra pregunta también de... Ah, bien, ahí está aclarando Kelly la pregunta. Voy a llevar un laptop con Linux distribución Kali. No tendré problema. Ah, no creo. ¿Qué recomiendan este, que debería llevar de repente? Bueno, Kali es una distribución este, pensada para cuestiones de seguridad. Este, obviamente llevar la laptop en sí no es ningún problema o llevar el software en sí no es ningún problema. Obviamente, ¿qué haces con él? es lo que pudiera llegar a generar un problema. Este, eh, digo, eh, creo que todos estamos en una comunidad en la que confiamos unos de los otros y, y confiamos que no van a hacer nada malo. Este, pero no, no creo que no haya una restricción al respecto. O sea, pensé que la, la, la pregunta era un poquito más con cuestiones de si me voy a poder conectar a la red o cosas así. Digo, no hay ninguna restricción realmente. Este, obviamente la puede llevar, pero vamos, o sea, eh, hay que jugar bien en la comunidad, ¿no? O sea, este, eh, obviamente, eh, Cali trae muchas herramientas que pueden, son utilizadas para cuestiones de seguridad, este, para buscar problemas de seguridad, este, eh, si por ahí, si tus servicios o tu instalación tiene un, un, un este, un hoyo de seguridad para poder taparlo. Pero como cualquier herramienta, no puede usarse para cosas buenas y cosas malas. O sea, aquí lo que le comentaría a la persona esta, si sí, no hay problema que lo lleves, pero obviamente no hagas cosas malas. ¿no? Y por ahí hay, una, hay un dicho ¿no? que dice, no hagas cosas buenas que parecen malas. Entonces, este, pues es, ahora sí que es bajo tu responsabilidad. ¿no? O sea, ¿qué haces con, con, con esas herramientas? Pero de entrada no hay ningún problema. Bien, Jorge, gracias. Eh, ahí Alvin, Alvin agrega, existen muchos tipos de distribuciones de uh -huh. UNIX y distros, si bien ¿lo bien. Ahora, ¿cuál es la diferencia en sí entre BSD y Linux? Ok, uh, ambos nacen de Unix. Uh, Unix uh, uh, fue quien, o fue uh, uh, un sistema que buscaba uh, agrupar este, o estandarizar principalmente en las cuestiones de mainframe, estamos hablando de los 70s, este, hace muchos años, eh, que cada... Cada, eh, cada fabricante tenía su propio operativo, por así decirlo, a nivel de mainframe. Entonces era complicado de repente pasar de un mainframe a otro, porque los comandos eran completamente distintos. Eh, Unix buscaba unificar justamente todo a un set de comandos que fueran universales en todos estos, este, estos mainframes. Y de ahí Linux eh, se basó este, para crear su operativo. Este, realmente la historia del Linux, Linux creo que empezó como un proyecto de clase de un maestro, un profesor de, de ciencias computacionales. Y de ahí fue creciendo en la comunidad. Este, basó mucho de lo que hace y cómo hace este, las cosas de, del sistema Unix. Y no lo copió al, al 100%. Este, hay algunas variantes o, o se crearon algunas variantes este, y lo mismo pasó con BCD eh, BCD igual es un proyecto que inició creo que en la Universidad de Berkeley en Estados Unidos eh, obviamente de reimplementar Linux eh, también se basaron en Linux pero, eh, pero se basaron en Unix también se basaron en Unix este, pero obviamente eh, se hicieron su propia versión entonces, son muy parecidas en la forma como funcionan los comandos, sin embargo, no son exactamente iguales, porque al final de cuentas, eh, cada quien tomó sus libertades, ¿no? Al momento de generar su, su propio código. Eh, la gente de Linux hizo algo, la gente de BCD hizo otra cosa. Eh, se basaron del mismo diseño o la misma idea y llegaron a algo muy similar, pero no son exactamente iguales. Eh, ambos son proyectos de código libre, son libres de usar. Eh, ¿Cuál utilizar? Muchas veces es una cuestión más de gustos personales que otra, otra cosa. Este, pero por eso son un poquito diferentes. Es como si les dijera que eh, hay un pastel en la mesa y, a, y le dicen a dos chefs, quiero que me hagas el mismo pastel. Obviamente van a ver, van a buscar, lo van a analizar, van a saber los sabores, van a buscar recrear el mismo pastel, pero no van a quedar exactamente igual. Porque a final de cuentas está por ahí la sazón del chef. ¿no? Entonces son muy similares más no son iguales. Bien, Jorge, vamos con la última pregunta y si te parece, seguimos con el tutorial. Claro. Eh, la pregunta es de Raúl. Uh -huh. ¿Es infinita la cantidad de líneas que se almacenan con History o se podría configurar para que se almacene una cantidad determinada? Sabes que la verdad no sé. Yo supondría que existe un, un límite establecido por, por omisión, por default, eh, nunca he tenido problema con el history este, lo que yo creo es eso que se va borrando conforme o sea, los comandos más viejos se van borrando al llegar a cierto tamaño del archivo este, eh, yo creo que es probablemente lo que pasa y si es probablemente configurable pero ciertamente no sé nunca, este, nunca me he metido mucho con el history, normalmente no pienso en él este, más que para recordar este, comandos anteriores que he tecleado eh, pero nunca me ha dado problema pero sí, debe haber un límite, debe haber este, un límite establecido por omisión, pero no se se de ciencia cierta. Bien, Jorge, muchas gracias. Bueno, siguen llevando. Me alegra que se que animen a preguntar. <risa> Tenemos más preguntas. No sé si, si quieres, eh, vamos con esta de Lucas Samuel, uh -huh. eh, que pregunta, mi notebook es sistema Windows y uh -huh. uso el navegador Google Chrome. ¿Hay algún problema? Eh, la pregunta, eh, tiene otra pregunta. ¿Será obligatorio el uso de estos comandos en todas las conferencias y actividades? Obviamente, no, no, no, la... no, no, no, este, no, no, no, no se me asusten. Este, <risa> esto, esto que estamos viendo hoy es para ciertos tutoriales. Por ejemplo, este, o oh, sí, más que nada ciertos tutoriales que, que se van a ver en, la, en, en, en el evento. En el evento. Este, ustedes se van a a conectar en... Eh, a la red, como se conecten a cualquier eh, Wi-Fi o cualquier hotspot que tengan por ahí disponible, van a poder navegar, van a poder hacer lo que ustedes normalmente hacen en la, eh, en su día a día con su computadora, no hay ningún problema. Eh, algunos tutoriales eh, eh, por ahí en particular eh, normalmente van a necesitar entrar a modificar archivos de configuración. Y esto normalmente lo van a hacer a través de, este, de, de un shell o de un SecureShare, un SSH, o, o un PuTTY, o algo parecido. Eh, normalmente se les va a indicar eh, cómo conectarse. Y no va a ser en su máquina en sí. Se van a conectar a un servidor donde van a poder realizar esas tareas o estos ejemplos. Entonces, no se preocupen. Esto más que nada es para que una vez que se logren conectar o, o una vez que este, estén realizando esas tareas, o, o incluso si no lo quieren realizar, simplemente lo quieren ver, cuando vean la parte de, de cómo se configura o cómo se, eh, se, se editan esos archivos de configuración, sepan qué está pasando. Pero no, no van a hacer nada con, con esto en particular en el evento. O sea, esto es más que nada para que ustedes tengan el conocimiento, sepan cómo, cómo funciona. Lo, si, si las cosas salen bien, este, y les debo transmitir que realmente es muy... Eh, es muy eh, de gran beneficio eh, para su trabajo del día a día conocer esto y que lo puedan utilizar. Genial. Y sí, parte de lo que vamos a ver aquí eh, se puede utilizar en los algunos tutoriales que vamos a ver en el evento. Pero no es obligatorio, no es este, que vamos a ver exactamente todo lo que estamos viendo aquí se va a ver en el tutorial o que si no, por alguna razón no vieron ese tutorial o este webinar este, no van a poder este, eh, participar o, o estar en el evento. No, no, no se me preocupen por eso. O sea, este, esto es completamente conocimiento general. Siento que es muy bueno que lo sepan, pero no es por ninguna manera obligatorio. Bien, muchas gracias, Jorge. Ahora sí seguimos adelante con el tutorial. Ok, perfecto. Uh, procesos. Eh, cada cada programa que se ejecuta en el servidor, eh, el, a nivel del operativo se le conoce como proceso. Cada proceso tiene un identificador único, que es un número, eh, 93, 208, 40,017, por decir algo. Eh, el operativo se encarga de asignar recursos, CPU, RAM, etcétera, a cada proceso. Eh, un proceso puede lanzar procesos hijos. Y vamos a ver este, un ejemplo de cómo se ve esto en la, en la consola. En este caso tengo un programita que lo que hace es imprime hola cada segundo con, con un contador. Esto levanta un proceso que está corriendo actualmente en la máquina. Y lo puedo detener con control Z. si se fijan, eh, regresar a la consola, puedo correr otros comandos. El comando se ha detenido, no se detuvo. Digo, el comando no se murió, está, está vivo todavía, pero está en, en la que le llaman. Con G podemos regresar al comando y podemos seguir la ejecución. Pero si se fijan, eh, el comando este, continuó donde se paró. Es decir, lo interrumpimos cuando estaba en ola 12 para poder realizar correr otro comando como LS pwd, lo que sea, y el momento que damos fg, regresamos a él pero volvió a ejecutarse es decir, estaba detenido y luego continuamos con su ejecución y finalmente con control c lo paramos control c, ahí sí se cancela termina el proceso deténlo completamente control z es solamente interrumpirlo control c lo termina Ahora, eh, normalmente cuando ustedes corren un servicio o un servidor, un servidor web, un servidor este, eh, de correo, está corriendo en background, no está corriendo en la consola. Sin embargo, utilizan algo parecido a esto, pero no es exactamente igual, porque si se fijan, cuando lo interrumpimos, se detuvo. Y No queremos que el servidor deje de atender peticiones si es que, lo de, si es que no está en el, en el foreground o lo estamos viendo en consola. Eh, esta forma de trabajar se le conoce como daemon o como daemon eh, que lo que hace es levanta el proceso a través de la consola y se desconecta de la consola sigue ejecutando pero ya no estamos viendo la salida en la, en la consola vamos a ver un ejemplo con un servidor de DNS cómo, cómo se ve ejecutando esto y es lo que normalmente se utiliza sin embargo eh, originalmente eso es lo que se tenía nada más podemos estar ejecutando un proceso, lo podemos interrumpir para correr otros procesos y luego podemos regresar con, con FG. ¿Okay? ¿Ok? Como les comentaba, vamos a ver eh, un servidor de correo. En este caso es Bind, es código abierto de libre uso. Ustedes lo pueden descargar y poner ejecutarlo en, en los servidores de producción sin, una, sin ningún costo. Eh, puede funcionar como un servidor de DNS autoestativo o recursivo. Si ustedes no conocen mucho de DNS, eh, tengo entendido que va a haber un tutorial de, de DNS en el evento. Les le recomiendo que, que vayan a él. Pero básicamente, un servidor lo que hace es convierte nombres de dominio a direcciones IP. ¿Ok? Eh, si no les gusta Bind, hay muchas implementaciones de exteriores de y allá, allá afuera, como que son de código abierto. Sin embargo, Bind es de los más comunes, de los más... Eh, de los más antiguos y que tiene más instalaciones corriendo a nivel de producción. Uh, vamos a ver un ejemplo. Vamos a cambiarnos al directorio configs. Ahí están las configuraciones de, del Bind. En este caso, si se fijan, nos cambiamos con cd, pero guardinos un directorio y luego otro, nos cambiamos directamente al directorio que buscamos. Eh, con ls podemos ver el listado de archivos y con ls-d podemos ver ese mismo listado, pero con más información. Con lh, la h lo que hace es que, si se fijan, eh, al momento de, de ver los tamaños, en lugar de que nos lo muestren bytes, ya nos lo muestren de una forma que sea más fácil para leerlo para leerlo un humano. Por eso la H, la H es de human. este Podemos verlo y así. En lugar de ver 4096, vemos 4K. Simplemente es una forma de verlo más sencillo. Ahora, para ejecutar el servidor de Bind, eh, el, el binario que utilizamos para ejecutarlo es NAMED. Con menos C indicamos cuál es el archivo de configuración. En este caso es named.conf. Con menos P indicamos en qué puerto va a estar escuchando el servidor, en este caso en 853 y con menos "-g", le indicamos que queremos que corra en, en la consola. Aquí ya está corriendo, nuestro servidor está haciendo peticiones, sin embargo, no nos deja hacer nada más. Por eso lo detuve. Sin el menos "-g", en este caso ahora sí corre como debe de correr normalmente, que es como un demonio, como un demon. Ahora sí está corriendo, pero no lo vemos en consola. Con el comando pcx, o pcs-x, podemos ver los procesos que están corriendo. En este caso, si ven por ahí, el PID es el, es el identificador del proceso. Si vemos el proceso 927... Ah, no, perdón. Ok, aquí estoy viendo solamente los procesos del usuario. Ah, no, sí, perdón. El 927 es el, es el, es el comando bind que estamos corriendo está corriendo como demonio. O sea, el proceso está corriendo, aunque no lo vemos en consola, está vivo, está corriendo, está aceptando peticiones, está resolviendo dominios y solamente lo podemos ver con el comando PS. Ahora, este, también lo podemos ver con el comando netstat. Netstat nos dice cuáles son los eh, procesos que tienen levantado puertos en nuestro servidor. En este caso, los, los argumentos que le estoy mandando son L -T -U N. L es para listening, o sea, cuáles están, qué procesos están escuchando en algún puerto. T es para indicar que, está, que están escuchando en TCP, U, en UDP. Y N es para que me muestre el número de puerto que está utilizando. ¿Ok? En este caso ya nos da eh, un listado de todos los... Eh, direcciones y puertos en los que está escuchando eh, el servidor. En este caso se fijan UDP. Y si UDP 192.168.56.101 es la dirección IP de la máquina, en el puerto 8053, ahí se encuentra escuchando. Es nuestro servidor de DNS. Y se acuerda, lo levantamos en el puerto 8053. Ahora el comando DIG es para hacer consultas de DNS. En este caso le digo dig arroba localhost. Es decir, que voy a hacer una consulta al servidor que está corriendo eh, de manera local. Eh, le indico con menos p el puerto que está escuchando en el puerto 853. Y le pregunto por el dominio example.com. Y aquí es donde me da la respuesta de DNS. Podemos ver que nuestro servidor sigue corriendo sin ningún problema. Okay, con px menos x podemos ver que sigue corriendo. y con kill menos nueve podemos matar el proceso. El menos nueve indica, mátame el proceso y todos los procesos hijos que ya han levantado. ¿Okay? En ese caso, nuestro servidor Vine no levantó ningún proceso hijo, pero si su proceso o su servicio que levantaron levantó servicios, eh, servicios hijos, con el menos nueve los va a matar también, ¿okay? para que no queden por ahí huérfanos volando. Y con kill lo que se necesita es el identificador del proceso. En este caso que es el 927 que ya habíamos visto. ¿okay? De esta manera matamos el proceso. No es como normalmente se detiene un servicio. Eh, normalmente hay scripts para detener el servicio. Para este, eh, detenerlo de, de, de forma más mm, graciosa o más, mm, más amigable. Detenerlo de, de forma más amigable que matarlo con kill menos 9. Pero kill es una herramienta muy útil por si su servicio dejó de responder. Oye, tienen un proceso zombie, su servidor de web dejó de responder, aunque le manden el comando para que eh, se dé de baja, no se da de baja, porque quedó zombie. Con killmelo9 lo van a poder detener. Lo detienen porque lo detienen. Entonces, por lo mismo hay que tener mucho cuidado con este comando. Eh, si lo van a utilizar, asegúrense que le pasen el identificador de proceso que realmente es el que quieren detener. Porque pueden detener cualquier cosa pueden este, resetear o, o hacer zombie todo el servidor. Entonces, cuidado con este comando. Es muy útil para cuando tienen problemas. Eh, lo pueden utilizar, pero simplemente con cuidado. Eh, volvemos a correr nuestro comando netstat y se fijan ahora la salida es mucho más pequeña porque ya no está nuestro servidor de, de, de, de DNS escuchando en diferentes este, direcciones IP y, y puertos, eh, puertos 8053. Ahora solamente tenemos por ahí escuchando el puerto 22, que es el, es el, el servicio de SSH. Y el 68, que no recuerdo exactamente qué es. Pero creo que tiene que ver con cuestiones de, de NetBIOS. Si la memoria no me falla. Um, por ahí, si le quitamos el, la N, eh, nos muestra el puerto a uh, este, en lugar de indicarnos el puerto, en este caso el 22 o el 68, eh, si Netstat sabe a qué normalmente se, se refiere ese puerto, te lo muestra. Por ejemplo, en lugar de mostrarnos el 22, nos muestra SSH. Y en lugar de mostrarnos el 68, nos muestra el boot PC. De hecho, me pasó, ahorita no recordar exactamente qué es lo que normalmente se levanta en el puerto 68. Se me olvidó de memoria. Si le quito la N, me dice, ah, es, normalmente aquí corre lo que es el boot PC, que es para Despertar computadoras este, que estén conectadas a Internet, a través de Internet. Ok. Eh, con CD nos cambiamos de directorio. Si se fijan, utilizo la tilde. Es un shortcut. Es para cambiarnos a nuestro directorio home o nuestro directorio casa. Ok. El gordo de decirle CD slash home slash Jorge. Con CD tilde nos vamos directamente a él sin tener que teclear. Es un chorco nada más. Es por cuestiones de practicidad. pwd no dicen que directorio estamos. Estamos en el slash Jorge ¿Ok? Um, vamos a hacer más pruebas más ejemplos. En este caso nos regresamos otra vez al directorio de configuración del bind. Uh, vamos a ver el listado del contenido. Si se fijan uh, hay este, está el archivo de la, de la zona ejemplo que mostramos y el archivo de configuración que es el name.conf. Ah, estamos viendo la misma video, perdón. Eh, manejadores de paquetes. Eso este, es lo que comentaba, que cuando ustedes quieren instalar un servidor de, de correo, un servidor de web, un servidor de DNS, normalmente no hacen la instalación manual. Ya existen eh, manejadores de paquetes que los instalan por ustedes. Esos manejadores de paquetes eh, varían de repente por distribución de Linux. Eh, uno es APT, otro es June otro es Pac-Man, otro es APK. Todos funcionan de manera similar. La única diferencia es este, los argumentos que aceptan. Y dependiendo de su distribución de Linux, van a tener instalado uno, eh, uno de ellos. APT normalmente es Debian y en sus derivados como son este Ubuntu o Mint. Joom son los derivados de, de, Free, de, perdón, de, de Fedora, como son Centos, el mismo Fedora. Eh, Pacman, por ahí creo que es eh, Gento, o sea que utiliza Pacman. APK es una distribución que se llama Alpine. Eh, y todos sirven para lo mismo realmente, sirven para instalar software nuevo en su servidor. Eh, APT y Joom son muy similares eh, eh, en los argumentos. Vamos a ver APT porque es el que tengo instalado en Debian. Sin embargo, eh, si ustedes utilizan Fedora o CentOS o Gento o alguna otra distribución que tenga otro manejador, eh, todo es transferible. Simplemente los argumentos van a variar un poco. No van a ser exactamente iguales, pero van a poder astralizar lo mismo. Ok, vamos a, a ver el ejemplo, en este caso con APT. Damos apt update para actualizar los paquetes. Ahora, si se fijan, corría apt, pero me marcó un error. Y si se fijan por ahí, dice 13:2 puntos error de permisos. ¿Okay? Esto es porque corría apt con mi usuario, con el usuario Jorge. El lugar de correrlo con el usuario root. Ahora me van a decir, oye, pero me dijiste que no utilizará root. Así es. Entonces, en lugar de utilizar root, se utiliza un comando que se llama sudo. Sudo les permite correr comandos como si fueran root sin tener que loguearse como root. En este caso le digo sudo apt update que es el comando que corrimos anteriormente. Eh, la primera vez que corre les va a mostrar esta leyenda de, de que tengan cuidado qué haces con el comando sudo porque es como si estuvieras corriendo com comandos con el comando con el usuario root. Entonces puedes crear problemas con este comando. Entonces eh, no corras nada, que no sepas qué es lo que va a hacer realmente. Y para poder correrlo, eh, les pide su usuario. En este caso tecleo mi usuario. Y ahora sí el comando corre sin ningún problema. En este caso, apt-update nos dice cuáles son... Bueno, actualiza su listado de paquetes que están en el repositorio. Y lo dice, ¿Sabes qué? Tienes tres paquetes instalados que pueden ser este, actualizados. Vamos a actualizarlos, pero utilizar de apt-update, utilizamos apt-upgrade. Y ahora sí, nos pregunta, ok, estos son los paquetes que voy a actualizar, ¿estás seguro? Le decimos que sí. Y ahora sí, realice toda la instalación. Si se fijan, no tuvimos que instalar nada a mano. Todo fue automáticamente con apt-update. Y nos actualizó nuestros paquetes de forma segura, sin, sin que tengamos que hacerlo a mano. Ahora, si queremos instalar... Este, un software nuevo, en este caso un servidor de, de DNS como es el Bind 9 eh, o el Bind útil que son las utilerías para poder realizar este, configuraciones y mandar este, eh, resoluciones o hacer pruebas le damos apt install y le decimos qué paquetes queremos instalar, en este caso son esos dos eh, damos correr nos pregunta, ok, voy a instalar esto en este caso, instalar no solamente está instalando el Bind. También está de, instalando todas sus dependencias. En este caso, Bind, se se fijan, utiliza Python 3. No lo teníamos instalado. Entonces, en lugar de que nos pida instalar primero Python 3 o instalar todas las dependencias que necesitamos, el manejador de paquetes ya lo hace por nosotros automáticamente. Se fija, ok, Bind 9 utiliza Python como requisito. Voy a instalarlo también. Este... Y además del paquete que me estás pidiendo. ¿Estás de acuerdo? Le damos que sí. Entonces baja de internet eh, los paquetes necesarios y realiza la instalación. Nuestro servicio ya está corriendo. Obviamente con una configuración por omisión. este Que pueden modificar. Pero si se fijan, por ahí hay una línea que dice agregando usuario del sistema Bind. Que es lo que les comentaba al inicio. Eh, el manejador de paquetes Crear un grupo, crear un usuario, crear los permisos necesarios para que el servicio corra con su usuario particular. No lo tuvieron que crear a la mano. Ya lo hizo todo el manejo de paquetes por ustedes. ¿Okay? Ahora, queremos instalar también un servidor de web. En este caso, vamos a instalar este, el servidor Apache. Igual, si se fijan ahora, les di la opción de menos "-y". Eso es lo que hace es, por default, digo que sí. No me pregunte si estoy seguro que quiero instalar. Yo sé que quiero instalar, le doy la opción menos Y y va a instalar sin preguntarme. Entonces ya tenemos instalados dos servicios nuevos. Tenemos instalado el servicio de DNS y el servicio de servidor web en esta máquina. y se fijan, no tuvimos que hacer ninguna instalación manual. Todo fue a través, a través del manejador de paquetes que crea todos los archivos necesarios, todos los directorios necesarios, eh, todos los usuarios necesarios para poder poder correr el servicio de forma fácil, sin tener que hacerlo de forma manual. ¿Ok? Ahora vamos a hacer una prueba. Creo que este es el mismo video, sí. Ok. Ahora vamos a hacer una prueba. Nos vamos a, al directorio de... de es donde normalmente se instalan los, los archivos de configuración de manera real. No en el directorio del usuario como lo estaba haciendo en los ejemplos anteriores. Y se fijan, ahora hay más archivos de configuración. El comando clear es para limpiar pantalla. Simplemente es para eh, re, borrar lo que tenemos y, y empezar de nuevo. Damos cat para ver el contenido de los archivos de configuración. En este caso nos dice, configura. Lo que tienes que configurar, configurarlo en md.conf.options. Y en md.conf.local. Ahí es donde tienes que hacer las configuraciones. No, no edites este archivo. Es lo que nos decía el archivo anterior. Ok. Vamos a configurar una zona. Y normalmente lo que me gusta hacer es, en lugar de modificar los archivos originales así este, de entrada, lo que me gusta es sacar una copia. Tener un backup del archivo original antes de modificarlo. ¿Por qué? Porque si cometo un error, este, me trabo, no, no logro hacer funcionar el servicio con mi configuración. Siempre puedo regresar al, al archivo anterior. En este caso, eh, como es un directorio este, con, con permisos especiales, tengo que utilizar sudo para poder crear la copia. Con comando cp es justamente para copiar el archivo. En este caso le estoy diciendo, cópiame el archivo named.com.options. Cópiamelo con el nombre ok De esta manera saco una copia. Voy a sacar una copia también del, del otro archivo de configuración, que es el punto local. Y lo llamo igual simplemente con el punto bkp. ¿Ok? Y ahora sí, me siento más tranquilo en editar el archivo, porque sé que tengo una copia de, de respaldo. Que si hago un error o algo, siento que puedo regresar en ella. En este caso, estoy utilizando el comando bi, que es un editor de texto para, para editar el archivo, ahora si se fijan, quise grabarlo... Y no me dejó, me marcó un error que no puedo escribir el archivo. Esto es porque es un archivo protegido con comando sudo. Ahora sí puedo editarlo. Puedo editar el, el, el archivo, el, el permiso de escritura. Y voy a dar de alta el servicio de recursión. Eh, no se preocupen mucho por esto. Eh, no es el objetivo ver cómo construir un servidor de DNS. Lo que quiero es más que nada es que vean que se pueden editar archivos eh, a nivel de la consola. Eh, que normalmente va a tener que utilizar sudo para poder eh, modificar el archivo este, y poder realizar las configuraciones. Eh, pero si quieren a, aprender un poquito más de, de cómo se configura un servidor de DNS, creo que hay un tutorial que va a haber en el evento, que pueden ir, o si no, hay un montón de información de cómo configurar eh, un servidor de DNS, en este caso Bind, para hacer pruebas. En este caso estoy modificando el archivo, el segundo archivo de configuración que me dijo que modificara. Eh, en este caso estoy diciendo, okay, voy a crear una zona que se llama example.com. Y le estoy diciendo que es una zona, es una zona de tipo master. Y donde se encuentra el archivo con, el archivo de zona. En qué ruta. Significa que utilizamos una ruta absoluta para indicarle dónde estaba el archivo. Ok. Ya configuramos nuestro servidor. Este, Vamos a copiar... Esto es opcional completamente. Esto es nomás para mostrarles. Vamos a copiar la configuración que hicimos. Ah, perdón. Voy a copiar el archivo de zona que tengo en mi directorio home. Lo estoy copiando al directorio local. Si se fijan, pues utilicé punto. Es decir, copiame mi archivo de configuración de mi home a este, a este directorio en particular, en el directorio en donde estoy. Y con sudo namedic Conf, lo que estoy diciendo es revísame si mi configuración está correcta, que no cometí un error. Antes de reiniciar el servidor, revísame si la configuración está correcta. Esto es muy particular de Bind. Eh, Apache tiene su propio comando también para revisar la configuración. Este, pero esto es muy útil para que antes de que reinicen el servidor y que les marque un error, esto les ayuda a saber si la configuración que hicieron no tiene un typo o, o está correcta. ¿Ok? Uh, sudo system control status bind 9 este comando system control nos dice el estado del servidor voy a estar viendo con ps lo que vimos al principio system control nos dice ok, ustedes tienen dado datos de servicio que está corriendo obviamente lo dio de alta en nuestro manejador de paquetes en este caso nuestro servidor de correos no está corriendo porque está, hubo un error de configuración este fue un error de configuración que cometí antes de, de grabar este, el, el video. Entonces, no se preocupen. Pero con status podemos ver en qué estado está. En este caso, tiene un error de configuración que ya corregimos. Entonces, con restart, vamos a reiniciar el servicio. ¿Ok? El proceso ya reinició. Podemos volver a ver con status a ver en cómo está. Y si fijan, ahora sí está activo. Dice, está activo, corriendo, eh, la fecha en la que empezó a correr. Y les da un poquito de la salida que normalmente veríamos en consola si lo hubiéramos corrido en consola. Eh, utilizamos DIG para hacer una consulta de prueba de DNS. Y nos responde, está corriendo nuestro servidor sin ningún problema. Nos vamos a nuestro directorio raíz, digo, nuestro directorio de casa, y ahora sí vamos a hacer lo que les comentaba. Y va a ser, voy a sacar un backup de la configuración. En este caso, voy a utilizar el comando tar. Tar lo que hace es uh, archivar todos los archivos que yo le indique en un solo archivo. OK. Porque así es más fácil de manejar. En este caso estoy dando tar-c, que es crear. Lo ves para que muéstrame lo que estás haciendo. Y la F es para indicar el nombre del archivo. En este caso le voy a llamar el archivo byteconfix.tar y luego le indico en la ruta de los archivos que quiero copiar. En este caso quiero copiar la configuración del bind que es en slash etc bind y me dice ok, copié todos los archivos y los agrupé en este archivo llamado ok. Hay algunas cuestiones de permisos por ahí eh, que vamos a ignorar. Eh, son unas llaves que son este, humisibles con listado puedo ver que se creó en mi, en mi directorio home se creó el archivo .tar que tiene la configuración o tiene sus archivos de configuración y con gsip-9 voy a a cipiar o a comprimir el archivo, si se fijan originalmente medía 20k al comprimirlo queda alrededor de 3k Vamos a crear un directorio con mkdir que se llama backups. Y vamos a mover el archivo que creé de backups con el comando mv o de mu. Vamos a mover el archivo que cree bindsconfig.tar.gs. Lo vamos a mover al directorio que acabamos de crear que se llama backups. Esto es porque me gusta tener un backup de mi configuración. Oye, ¿sabes qué? Pasó un problema. Moví la configuración. este Ya no quedó como yo quería bueno, sé que tengo un backups este, guardado, que puedo descomprimir, que puedo sacar del TAR, y que tengo mis archivos originales, o una copia de los archivos, que puedo echar mano en un momento dado que lo necesite. ¿Ok? Um, ahora vamos a hacer lo mismo, pero con nuestro servidor de, de, de Apache que tenemos corriendo. En este caso, con el comando curl, es para hacer una consulta de HTTP. Es como si lo hiciéramos con un navegador, pero lo hacemos a nivel de, de línea de comando. Y si sí, nos muestra el contenido del HTML, ¿no? Si le damos la opción menos I mayúscula, lo que nos regresa realmente es solamente lo que le llaman el header. Es, no me muestras el contenido de la página, solo dime si pudiste tener acceso a ella. Este, nos da un poquito más de información del servidor. En este caso, por ejemplo, que es un servidor Apache. Eh, cuando se hizo la consulta, eh, si se fijan, la primera línea dice HTTP, HTTP 1.1.200. Ok, es decir, que la petición fue exitosa, que, no, que, que pudimos llegar al servidor. Entonces, ese tipo de comando nos puede ayudar para crear alertas o crear monitoreos. Oye, quiero estar revisando que mi servidor está funcionando. Bueno, puedo crear un script que esté corriendo este comando y esté viendo la salida. Y si no encuentra el 200 OK, ah, manda una alerta. Oye, el servidor se cayó o está pasando algo raro con él. Entra a ver qué pasó. Okay. Sin embargo, uh, también podemos instalar otro paquete que se llama Links. Links es un navegador para consola. Obviamente no podemos correr un Google Chrome, no podemos correr este, un, eh, un Firefox porque no tenemos un ambiente gráfico. Pero Links. Es un servidor, es un navegador como, como Chrome o como Firefox, solamente que solamente funciona a nivel de consola. Obviamente no nos puede mostrar este, eh, imágenes y solamente puede hacer cierto eh, rendereo de colores a nivel del, del texto, pero pues nos sirve en un momento dado para poder navegar Internet. En este caso, habíamos consultado a nuestro servidor de Apache que estaba corriendo localmente pero podemos consultar eh, internet, como en este caso de Wikipedia. Eh, nos muestra completamente eh, lo que es la página. Bueno, lo renderé a lo mejor que puede. Eh, la búsqueda funciona. Podemos hacer, la, la, hacer una búsqueda. Podemos dar clic en el, bueno, clic, entre comillas, en, en el botón buscar. Podemos hacer la consulta. En este caso estamos buscando la, la página de Wikipedia del LACNIC. Eh, nos da, ya regresó completamente lo que es el, la, la información de la página web de, de Wikipedia de LACNIC. Eh, podemos navegar a través de la página, podemos seguir las ligas que nos muestra en, en la página, pero en este caso entramos a la liga de nic.br y podemos navegar completamente a, a nivel de la consola. Entonces, eh, incluso podemos navegar en Internet sin tener que tener un ambiente gráfico, lo podemos hacer en la consola. Obviamente no es lo óptimo, pero se puede hacer. Me pareció divertido y por eso lo, lo incluí. Ok, unir comandos. Si se fijan, hemos estado corriendo comandos de, de forma unitaria. Corremos un comando a la vez. Sin embargo, los podemos concatenar. Unix sigue la filosofía de que cada comando debe ser solo una cosa. Y, la debe hacerla, y debe hacerla bien. Justo por eso, la salida de un comando o el resultado de un comando puede ser la entrada de un siguiente comando. Y para eso utilizamos los pipes. Por ejemplo, comando 1, pipe, comando 2. Y así podemos ir concatenando eh, indefinidamente. Vamos a ver eh, un ejemplo. Eh, en este caso vamos a, a crear un directorio temporal con el mkdir. Nos copiamos el archivo libros.txt que está en documentos. Lo copiamos al directorio temp. Los cambiamos al directorio temp. Vemos su contenido. En este caso debe tener una copia del archivo libros.txt. El comando cat, vemos el contenido del archivo. Con tail funciona como, como cat, pero vemos la última parte del archivo. Eso sirve mucho para ver logs. No queremos ver el archivo completo, solamente queremos ver las últimas líneas. Con menos n nos podemos indicar cuántas líneas queremos. En este caso queremos solamente las últimas tres, últimas tres líneas. Ahora nos muestra las últimas tres líneas nada más. Pero si le indicamos, por ejemplo, más cuatro, nos dice dame todo menos las, las, menos las primeras tres líneas del archivo. Si te acuerdan, teníamos un header que quité utilizando tail. o utilizamos pipe y sort. Sort lo que va a hacer nos va a ordenar alfabéticamente el contenido de las líneas. Entonces, ahora sí tenemos nuestro archivo ordenado de manera alfabética. Con AWK podemos parciar las columnas del archivo. En este caso con menos "-f", indicamos el límite el, el, el o el delimitador, que es la, una coma o espacio. Y decimos, imprime primero la segunda columna, que en este caso son los autores de los libros. Y nos muestra solamente la segunda columna, los autores. Ya no nos muestra los nombres de los archivos. Podemos darle pipe y sort para ordenar los nombres de los autores. Y se fijan, hay autores repetidos como Carlos Ruiz Zafón o Josh Martin. Y luego vamos a darle un pipe y le podemos dar unique. Y sabes que no me muestren los repetidos. Muéstrame solamente la primera instancia de cada uno. Y con menos C le puedo decir, bueno, muéstrame solamente una instancia y cuéntame cuántas veces apareciera. Entonces, por ejemplo, en esta forma podemos saber que tenemos un libro de History, dos de Carlos Ruiz Zafón. Y después le ponemos a otro sort más para indicar, ¿sabes qué? ordénamelos pero en orden reverso. Por eso el menos R. Entonces vemos cuántos libros tenemos de cada autor. Y con el signo de mayor que podemos mandar esa salida a un archivo. En este caso le llamamos cuentas.txt. Si vemos, ahora tenemos un archivo creado que se llama cuentas.txt que tiene la salida del comando que corrimos, ¿ok? Pues es una forma muy fácil de mandar la salida de lo que corremos a un archivo, utilizando el mayor que. ¿Ok? Eh, no lo muestro en el video, pero si utilizan mayor que, mayor que, en lugar de sobreescribir el archivo o crear el archivo, si el archivo ya existe, lo que va a hacer es agregar la nueva información al final del archivo, que también puede ser muy útil al momento de estar este, guardando salidas de comandos. Ok. Ahora vamos a seguir jugando con, con nuestro archivito. Eh, otra vez vemos el contenido de, del archivo libros.xt. Otra vez volvemos a, con el menos 3 más 4, quitamos las primeras tres líneas, que es el header de libros favoritos que tenemos por ahí. Y el comando set es para editar automáticamente el archivo. En este caso le decimos búscame el string a ese slash. Viene una expresión regular. Si no conocen expresiones regulares, hay un montón de información en internet al respecto. Pero básicamente el slash punto signo de pesos lo que dice es, búscame todos los puntos finales de cada una de las líneas. Y luego slash es para indicar, sustituyemelo. En, el, en este caso no pusimos nada. Entonces es lo que va a hacer es borrar la última el último punto de la línea de cada una de las líneas. Lo corremos y si se fijan, ya no está el último punto en cada una de las líneas. Vamos a seguir jugando. Vamos a usar otra vez AWK para parsear y convertir en columnas. Y en esta ocasión vamos a hacer, ¿sabes qué? Imprímeme primero la segunda columna, que es la de los autores, y luego imprímeme la primera columna y luego imprímeme un punto. ¿Ok? Corremos el comando y si se fijan, ahora invertimos el orden de las columnas. Ya no está título autor, ahora está autor título. ok Y se si fijan, editamos fácilmente este archivo con comandos de la consola eh, sin tener que hacerlo manual. Ahora, estos son poquitos libros. ¿Qué pasa si fuera un listado de 300, 400, 500 libros? Hacer este cambio de forma manual nos hubiera llevado mucho tiempo. Y en cambio con la consola, con unos cuantos comandos, lo pudimos hacer fácilmente. Ok. Eh, vamos a seguir. Podemos seguir este, jugando con nuestro con, con chivito de texto. Oh, sorry. Okay, estamos aquí en la parte de, última parte, que era la de imprimir este, darle reversa a las, a las columnas. Ah, es que se ha acabado el video, por eso voy a empezar, perdón. Uh, Ahora lo que vamos a hacer es, pues, regresamos al, al directorio padre. Con rm-dir podemos borrar un directorio. Sin embargo, lo que nos dice, bien no puedo eliminar el directorio porque no está vacío. Con rm-rf lo podemos hacer. Cuidado cuando dicen, cuando menos rf, porque es, voy a eliminar todo. Todo el contenido, por eso es la menos r. Lo voy a hacer de forma recursiva. Y la menos F, el F es para forzar la eliminación. O sea, ni siquiera te voy a preguntar si estás seguro. Lo voy a eliminar. Entonces, RM menos RM RF es muy bueno para borrar todo el contenido en el directorio. Solo cuidado, estén seguros que quieran borrar eso. Porque no les va a preguntar en una confirmación y lo va a eliminar. Y no es como en Windows o en Mac que se va a una papelera o al o este, trash. Que después puedo recuperar. Aquí se borra porque se borra. Ya no hay más. Y de hecho, si, si vemos el contenido con el S menos LHA, la A es algo nuevo, nos muestra los archivos ocultos. Normalmente la consola, si su nombre de archivo empieza en punto, como bash history, punto bash logout, punto bash rc, no lo muestra cuando corre en el S normal, porque está oculto. Con la A es muéstrame todo, incluso los ocultos. Y ahora sí los está mostrando. Y, y por ahí lo que comentábamos al principio del, del history. Ese archivo .bash-history es el archivo que les comentaba donde está toda la historia de los comandos. En este caso es, un, es una máquina que tengo ya con varias pruebas y el archivo mide 3K. O sea, el archivo no crece tanto realmente. Pero bueno, si quieren borrar su historial, pueden borrar este archivo y ya. Con rm, por ejemplo, con rm.bash-history guión bajo history, borran el historial. Ok. Uh, vamos a continuar. Vamos a cambiar a la, al directorio documents con cd. Volvemos a imprimir el contenido de, del archivo libros, nada más para recordar qué es lo que tenía. Con el comando crep podemos hacer búsquedas. En este caso estamos buscando la palabra king en el archivo este, libros. Txt, y nos muestra las líneas que tengan la palabra aquí. Vamos a hacer una búsqueda, pero es que estamos buscando la palabra d Y otra vez nos muestra cuáles son las líneas que tiene esa palabra. Si le damos la opción menos n, además de mostrarnos las líneas, nos dice cuál es el número de línea que tiene la palabra. En este caso es la 4, la 12, la 15 y la 19. Eh, si queremos hacer una búsqueda de archivos, podemos utilizar find. En este caso le hicimos, ¿sabes qué? Búscame en el directorio etc. Todos los archivos que se llamen named.com y asteriscos cualquier, cualquier otra cosa. Y ya nos muestra cuáles son los archivos con ese nombre. Ahora, si queremos buscar dentro de los archivos por alguna expresión en particular, podemos utilizar grep. Grep, le decimos grep -rnw R es para recursivos, es búscame en ETC y en todos sus sub subdirectorios. N es para que me muestre el número de línea en la que encuentras la palabra que estoy buscando. W es para que busques la palabra completa, no busques solamente una, una parte. Pero bueno, indicamos con ETC para decir en qué directorio voy a empezar a buscar. En este caso en ETC. Y la E es la expresión que voy a buscar. En este caso estoy buscando el dominio example.com. Entonces, si corremos esto, debe buscar en todos los archivos y me dice, ok, en este archivo, en la línea 7, encontré esta línea que tiene la palabra que estás buscando. Y se fijan, eh, example.com lo encontró en, en varios archivos. No solamente en MD que lo habíamos puesto nosotros, sino en otros archivos dentro de la carpeta. Eh, este, esta cadena, example.com, ya estaba escrita. Ok, BI. Uh, es el editor de texto más común. Es flexible, muy poderoso y extensible. Tiene una curva de aprendizaje un poco pronunciada. No es tan fácil de usar de entrada. Sin embargo, si lo llegan a conocer y utilizar, eh, es extremadamente poderoso y pueden hacer un montón de cosas con él. Eh, es el editor de texto que yo uso realmente en mi día a día. Eh, y es casi seguro que se lo van a encontrar en cualquier distribución de Linux y va a venir instalado de, por omisión. Eh, tiene dos, tres modos de operación, que es el normal, el insert y, y uno que se llama visual. Los nombres a mí en lo particular no me gustan mucho, pero son los nombres que sí definieron las personas que crearon BI. Y vamos a ver cada uno de ellos. En este caso no estoy usando mi, la, la consola de Linux, estoy utilizando la, la terminal de, de mi Mac. ¿Por qué? Porque el... Eh, el VI que tengo instalado ya lo modifiqué un poquito para que se viera un poquito mejor. Eh, tiene algunos plugins para que se vea con colores y me muestre el número de líneas y, y más información. Ese es el modo normal. Eh, podemos navegar el archivo sin ningún problema. Puedo utilizar eh, W para ir brincándonos de palabra en palabra y no tener que ir espacio por espacio. Con V de burro podemos darle back o regresar palabra por palabra. Con la E nos vamos a la final de cada palabra y podemos ir brincando del final de cada palabra a cada palabra. Con G mayúscula nos vamos al final del documento. Con GG nos vamos al inicio del documento. Si le damos signo de pesos nos manda al final de la línea. Si le presionamos cero nos manda al principio de la línea. Con escape y dos puntos podemos correr comandos, por ejemplo 14 nos manda a la línea 14. Eh, podemos dar, por ejemplo, 2.4, nos regresa la línea 4. Podemos ir corriendo por ejemplo, slash Quijote, nos va a buscar esta palabra en particular. La primera vez que lo corremos nos manda a la, a la siguiente línea que la tiene y luego con N nos podemos ir brincando en cada una de las ocurrencias de esta palabra. Me brinqué una. Ok, este es el modo normal. Con I nos podemos poner en modo de edición. Eh, podemos, ahora sí, con I ya podemos empezar a teclear. En modo normal no podemos agregar texto, solamente podemos navegarlo. En modo de edición, que es con I, podemos eh, cambiar texto. Si le damos A mayúscula nos manda al final... Para agregar más texto. Regresamos al modo normal con escape. Eh, y con X podemos borrar. No podemos agregar texto, pero podemos borrarlo. Damos I para entrar al modo dicen otra vez. Y podemos seguir agregando o cambiando palabras. Eh, podemos hacer copy-paste. Nada más que es con y. y. Y es copy. Y yo con la P es paste. Que es copiar y pegar. Con doble D es como cut o cortar. Y podemos pegar con P también. Este, vamos a crear comandos, por ejemplo, en este caso, S, Quijote, slash Quijote. Vamos a cambiar Quijote con J y lo vamos a cambiar con X por alguna razón. Y se si fijan, nomás cambió la primera ocurrencia. Si queremos cambiar todas las ocurrencias, eh, le ponemos un signo de porcentaje al inicio. Y ahora sí nos va a cambiar todas las ocurrencias de la palabra. Eh, no lo muestro, pero hay una forma para que también sea interactivo. Para que puedas ir indicando, eh, confirmando cada cambio. Con W es para grabar el archivo con otro nombre. W y el nombre del archivo. Ok, grabamos con Quijote, ahora con Quijote con X. Punto que te quiste con dos puntos W. Y con U es un do o deshacer. Nos vamos dando U, U, U para ir haciendo todos los cambios que estuvimos haciendo. ¿Ok? Hasta que regresamos al archivo original. Con Q es para salir del editor y con Q y admiración es no grabes cualquier cambio que ya ha hecho. ¿Ok? Eh, ahora sí vamos a ver el, el tercer modo que es visual que básicamente es para poder seleccionar texto. Por eso no me gusta mucho el nombre. Es más como para seleccionar. Podemos darle copy con Y y luego P para pegar. Y en este caso le dimos otra vez U para hacer undo, ¿ok? Si se fijan, eh, BI es muy poderoso. Eh, es un poquito complicado de usar. Vimos solamente un, una pequeña introducción de lo que puedes llegar a hacer para poder agregar eh, texto, cambiar texto, eliminar texto, copiar texto, pegar texto. Pero es mucho más poderoso que eso, puede hacer muchas cosas, pero sí es un poquito complicado de, de aprender a usar. Si no quieren complicarse la vida, hay otro editor de texto que se llama Nano. Este sí es más parecido a lo que estamos acostumbrados a utilizar. Eh, no hay modos de edición ni de texto ni de seleccionar. Es un editor más fácil de usar, más, eh, más amigable, más eh, conocido como lo que tenemos normalmente. Abajo tenemos una ayuda para los shortcuts o para poder salir, para copiar, para pegar, para hacer todas las cosas. Eh, la cuestión con Nano es que normalmente no, no está instalado por default en las distribuciones. Pero lo pueden instalar fácilmente con, con APT. APT instala Nano y se instala. Este, o con Joom, Joom install nano y también se instala. Este, también es muy conocido, también es muy famoso, pero normalmente es BI el que viene instalado por, por omisión. Ahora, la administración, eh, la consola también permite eh, cuestiones, tareas administrativas, como revisar el espacio disponible en, disco, en los discos duros, revisar qué procesos están consumiendo más recursos, verificar los parámetros y conectividad de la red, Revisar archivos de log, entre otras cosas. Eh, vamos a ver, por ejemplo, comandos que utilizan para la administración. Top es para ver el uso de CPU y qué procesos están utilizando eh, más CPU. Ustedes, por ejemplo, pueden ver. Hoy sabes que mi servidor de web está muy saturado. Aquí lo pueden ver. También puede ver cuánta memoria está consumida en el servidor, cuánta está disponible y qué procesos están utilizando más memoria con el comando top. Concluir. Pueden limpiar la pantalla. Eh, DF-H les da la información eh, del tamaño usado, eh, cuánto espacio es disponible en los discos duros. En este caso, cuando instalan Linux, normalmente instala diferentes particiones. Aunque está un solo disco duro, instala diferentes particiones. Y con DF pueden ver cuánto espacio disponible les queda en cada una de esas particiones. ¿Ok? Con DU... Puede ver el tamaño que está ocupando eh, directorios. El menos H nada más es para que nos muestre, en lugar que nos muestre bytes, que nos muestre, ah, por ejemplo, 4.6 gigas, 5 megas, este tipo de cuestiones. Para eso la, es el menos H. En DF y en DU, en ambos. Y con DU, en este caso, vamos a ver cuánto está ocupando el, el, la carpeta downloads. Nos muestra el contenido de downloads y nos dice que está ocupando 124 megas. Ok. Con IP puedes ver las direcciones IP de la máquina, con IP address show nos muestra todas las interfaces y qué IP tiene asignadas. También sirve para cambiar las IPs, tipo de cuestiones. Ping, lo ya lo deben de conocer, es para probar conectividad contra, contra otro servidor, en este caso es el 8.8.8 que es el servidor DNS de Google. Podemos ver que si sí estamos conectados a internet. Este in ¿Qué más podemos hacer? Scripting. Scripting es lo que les comentaba al principio. Eh, permite la, la autom automatización de tareas eh, repetitivas. En lugar de correr varios comandos como crear directorio, crear usuario, este, modificar el archivo, este, instalar paquete, algo así. Pueden crear un script que tenga todo ese listado de comandos y simplemente correrlo de, en un solo comando. Y eso sirve mucho, por ejemplo, para cuando tienen que instalar varios servidores. En lugar de instalar manualmente cada uno de los servidores, pueden crear un script, copian el script a todos los servidores, lo ejecutan y se va a instalar exactamente igual. No va a pasar de que se me olvidó correr un comando o que me equivoqué en un typo. Todo va a estar mucho más sencillo. ¿Ok? Uh, obviamente evita el error humano. Vamos a ver un ejemplo de un script muy sencillito. El comando date sirve para ver la, la fecha que está configurada en el servidor. ¿Cuál es la fecha actual del servidor? Eh, entonces, por ejemplo, con el comando touch podemos crear un archivo en blanco. En este caso lo vamos a llamar reloj.sh. Normalmente los scripts tienen esta extensión, .ch. Pueden ver su el listado. Ya está el archivo ahí. Pero si fijan, no tiene la X que indica permisos de, de ejecución. Con chmod mode a damos el permiso de ejecución. La A es para indicar, dale permiso a todo el mundo, no me importa, en este caso en particular. BI, este es el BI original, sin los plugins que les mostré antes. Este, Puedo saber más sencillito. La primera línea siempre es eh, gatito eh, admiración Beam bash para indicar que este archivo es un script. Ahora sí podemos crear el script, en este caso es un script muy sencillo. Es, hay mucha información sobre todos los... Eh, comandos que pueden agregar a, a su script. Eh, en este caso solamente estoy diciendo while true. Lo que estoy diciendo es, voy a crear un ciclo que se va a estar repitiendo indefinidamente. Por eso el true. O sea, Mientras este, eso sea verdad, o sea que siempre va a ser, que es true, eh, a la variable now voy a guardar el resultado de, de la ejecución del comando date. Por eso el signo de pesos y entre paréntesis. Y después con printf voy a imprimir en pantalla. Con slash R es para indicar, regresate al primer carácter de la línea y con pesitos o signo de pesos now es para imprimir el contenido de la variable. ¿Ok? Con el comando sleep voy a decir, eh, duérmete por un segundo. Es ¿Sí? decir, detener la ejecución por un segundo. Y con don es para decir, ok, este termino mi loop. Con wq es para escribir y guardar el y cerrar el vi vamos, vamos a ejecutar nuestro nuestro script y se fijan que está imprimiendo cada segundo la fecha actual del servidor ok y así va a estar indefinidamente hasta que lo paremos con control c podemos parar la ejecución y si fijan eso fue un script muy sencillo muy básico pero ustedes pueden crear cosas más complejas como estas. Este es un script que yo creé para instalar un software que se llama Nodes, NodeSporter, que lo que hace es descargar el software, lo instala, crea el usuario particular con el que va a correr, dónde lo va a instalar, este, el archivo de configuración por default, los permisos necesarios, lo que hace el manejador de paquetes. Este script lo hace. Lo tuve que hacer manualmente porque este software en particular es muy nuevo y no se encuentra en el, en el administrador de paquetes. Eh, con BI lo podemos ver con un poquito más con colores, pero es un script eh, que tiene variables, tiene funciones, este, ejecutas comandos como apt-get, apt-get-install para instalar software, para instalar dependencias, archivos de configuración que creo por default, eh, los archivos para el system control. Eh, todo esto lo, lo hice manualmente. Eh, como les digo, porque ese software en particular no estaba en el manejador de paquetes. Este, pero lo muestro aquí para que vean lo poderoso que pueden llegar hasta los scripts. Eh, para poder realizar una instalación relativamente mucho más compleja que el script que, que vimos manualmente. Okay. Uh, eso es todo lo que traigo por hoy. Eh, no sé si por ahí hay preguntas. Este, no vi que llegara ninguna, este, pero sí, eh, creo que tenemos un poquito de tiempo para, para responder alguna pregunta que, que tengamos. Como les comentaba, esto es nada más para que se den una idea de lo que existe ya afuera. Este, ¿Qué es lo que hay? Eh, ¿Qué es lo que pueden llegar a hacer con la consola? Este, como les digo, yo lo uso del día a día. Me evita muchos problemas. Eh, me da mucha velocidad para hacer muchas cosas. Este, y espero que les haya gustado la, la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por este excelente tutorial, por tu tiempo. Muchas gracias también a todos los participantes por haber estado conectados y por su participación. Eh, no tenemos preguntas eh, por el momento, así que me queda solo agradecerles nuevamente. Y bueno, nos estaremos este, vi, volviendo a ver eh, en el evento del ACNIC 38, el ACNO 2020. Dios, los esperamos. Eh, no sé si Jorge quieres dar unas últimas palabras mientras cerramos bueno, ya eh, la sesión. Claro, no, invitarlos que aprendan más de la consola, que le pierden el miedo. Realmente no es nada del otro mundo. Eh, es algo muy poderoso que pueden este, hacer un montón de cosas con ella. Este, para la gente que va al evento en, en Bolivia, en Santa Cruz, eh, voy a estar por allá también. Si por ahí este, me ven en los pasillos y si tienen alguna duda, me quieren preguntar algo, este, algún comentario, algo que les gustaría ver en ese tutorial este, o en este webinar, si es que se llega a volver a dar y les gustaría ver más este, cosas nuevas en, en, en esta cuestión, eh, con todo gusto, ¿no? me lo pueden hacer este, llegar o me lo pueden platicar. Este, y pues bueno, si van a Bolivia, pues espero verlos allá. Así es, muchas gracias Agile. para quienes todavía no se han registrado y quieren participar de forma remota. Les comparto el link para que puedan hacer su registro. Muchas gracias nuevamente y bueno hasta la próxima. Sí, muchas gracias. gracias. Chao, chao. Hasta luego.